Al por mayor, camino de tierra como Huasca y DJ Set animarán la gran fiesta de la agrupación de artes escénicos La Juana. El evento tiene por finalidad reunir fondos para la realización del montaje teatral Oro Negro. La fiesta de la agrupación La Juana se realizará el viernes 8 de julio a partir de las 22 horas en la sede Sargento Aldea, ubicado en José Menentes, número 544 en Punta Arenas. La entrada tiene un valor de 3.000 pesos. No Dos exposiciones para celebrar. Se trata de la inauguración de las muestras El Encanto de Crear y Retrospectiva del Grabado, que dan cuenta de la prolífera tarea de Casa Azul del Arte durante sus 21 años de vida al servicio de los niños, jóvenes y adultos de Magallanes. Este viernes 1 de julio a las 19 horas en Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón, número 1027 en Punta Arenas. Es de acceso liberado.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 Humor y música en vivo en Peña Folk a beneficio de Leonor Harris El evento incluye la participación del actor Nelson Alvarado, El Desquite, Karina dardi Julio Argentino y Tote Uribe Esta Peña a beneficio se realizará este sábado 2 de julio a partir de las 23.30 horas en Paliayque Restaurant, Ubicado en Chiloé, número 871 en Punta Arenas El valor de la entrada es de mil pesos Ya sabes qué árbol es, el bueno, el firme, la pura mirada uno el palo. Este es el, el quillón de la lancha. Aquí parten las cuadernitas. Buscamos a los postulantes del patrimonio inmaterial en Chile, en los ámbitos de tradiciones y expresiones orales, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, prácticas musicales y técnicas artesanales tradicionales, entre otras. Bases e informaciones en portalpatrimonio.cl. El plazo de postulación es hasta el 7 de julio. ...que ya los cambia de marea, Aquí la marea, la subida, la bajada... ...cuando hay luna llena, son mareas grandes...